bueno eh, ya llegó mi disco duro de 4 terabytes que compré en las ofertas del amazon bueno amazon este vamos a ver qué tal está este de su madre y pues eh, pues nada se ve bonito tv a data 3.5 externo hard disk drive 4 terabytes eso es todo lo que me llegó en esta ocasión con los señores del msn bueno aquí está está muy bonito está muy padre está muy bien tv support 4 terabytes adata 3.5 external vamos a hacer el unboxing Oh, precioso, bonito Hermoso Y no mames, pensé que Estaba del tamaño de la caja <risas> Dije, ah no mames, está grande Está gigantesco, dije Y pues no No, no, no, en realidad No está muy grande Me dejé llevar por el tamaño No lo voy a, ir a tirar como cierta persona. Está bien, está bonito, está padre, está muy chido. Wow. Está muy bueno, ¿eh? se ve bien, se ve muy bien. Vamos a ver qué más trae la caja ok mm, perfecto ¿Y el cable o lo, según yo tengo entendido el cuando es el cable azul bueno cuando tiene esta color azul significa que es 3.0 entonces el, obviamente este disco duro tenía que ser 3.0 ¿no? las instrucciones ya que lo conecté para donde lo debo de conectar. Si es para la televisión. O si es para la computadora. Y debo de conectarlo a la luz aparte todavía. Ok. Ahorita vamos a ver si funciona sin luz. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, creo que no. Porque la, la caja no va a permitir este mandar esa información, creo. No, perdón, la computadora No va a permitir mandar toda la Energía necesaria Para que el disco duro Funcione, entonces Pienso yo que Por eso es que tiene su Su pequeño Su pequeño este Conector A la luz Entonces esto se va a conectar así Entonces mi idea es que no va a haber problema si nada más lo conecto USB 3.0 a la computadora Esa es mi idea Pero quién sabe, ahorita vamos a probarlo Pero, pues aquí está todo Muy padre, muy bonito, puedes hacer un backup con este botoncito te voy a leer las instrucciones pues Se ve muy bien Se ve muy, muy, muy, muy bien Pensé que tendría una barrita En la parte de abajo para que se quedara Y estuviese más estable, porque sinceramente Aquí en Oaxaca un temblor si lo tira Pero, ah, está bien, está bien Bueno, eso es lo que me llegó A data Disco duro externo de 4 terabytes, qué bonito Qué padre, qué chido pues aproximadamente llevo unos 2-3 días con el disco duro ADATA HM800 4TB eh, Como podemos ver aquí en la parte de equipo, bueno tengo mis discos duros Rescate un disco duro para, para poderle meter juegos independientes y que en algún momento jugar en streaming Pero bueno, de eso hablaremos después este como pueden ver me está mostrando 3.3 terabytes obviamente no me van a hacer los 4 terabytes porque pues tristemente tristemente así es este desmadre perdón me equivoqué me está mostrando 3.63 terabytes de espacio disponible este eh, ya metí el, algunos algunos archivos algunos algunos datos prácticamente lo que viene siendo mi pues, respaldos no vídeo pues, cosas que he conseguido en la red ha estado funcionando bastante bien eh, de hecho ya lo probé también en televisión ha estado funcionando bastante bien no he encontrado ningún problema eh, pero pues al final de cuentas esto es más que nada para, para puro respaldo no le he mantenido trabajando es decir no salvo por haberlo conectado a una televisión y este <coughs> haber visto unas dos tres películas Corre muy bien, eh, la transmisión de datos va muy bien. Sí, sí, como lo había comentado, es necesario tener conectado el disco duro a la luz. Eh, ya sea si te conectas en computadora o si te conectas en televisión. Este, normalmente algunos discos duros este no lo necesitan. Como por ejemplo el disco duro, un disco duro que compré para mi Playstation 3. Este no lo ha necesitado, no lo necesita porque obtiene la energía directamente de del precision 4 grados al cable entonces este por ejemplo no lo necesita eh, pero pues igual de que tomar en cuenta quién sabe no sé tal vez sea por el diseño que este es un disco duro de eh, 2 terabytes un poquito más pequeño que el otro pero bueno, claro mientras más necesidad de uso de disco de los platos que van, que van dando vueltas dentro del del disco pues es necesario más es necesario el uso de, de mayor energía ¿no? eh, pero pues hasta el momento va funcionando muy bien me gusta como eh, se ha desempeñado espero que no haya problemas por ahí leí algunas reseñas en, en, en amazon que les había fallado a algunas personas ojalá no me falle porque pues la verdad es que tengo muchos archivos que no quisiera perder este pero sí, hasta el momento lo, lo puedo puedo recomendar si tienen alguna duda pues ya saben pregunten nos vemos cuídense sean felices bonita noche hasta pronto